¿Más sentido que está medio chistoso que las águilas del Señor de los Anillos pudieron ser usadas desde el principio y haber llegado más rápido y seguros a su destino? ¿O lo del mal diseño de la estrella de la muerte que porque tenía una debilidad muy a la vista? ¿O la gente que repite y repite como rayos es que vos se quedaba quieto cuando no creía ser un juguete? Todos en internet nos hemos encontrado con artículos que recopilan errores en películas y series... O videos donde se ponen a ver este, estos agujeros de guión en las películas, analizándolos cuadro por cuadro para ver por qué esa película es muy débil y por qué es muy, muy mala. O ver a fans de, de una franquicia quejarse de, un, de una película, o directamente los artículos dedicados a eso, a recopilar agujeros de guión, poniendo a estos agujeros de guión como pecados vergonzosos y o argumentos para que una serie de película sea mala. Y bueno, ¿qué es un agujero de guión a todo esto? Se supone que es cuando en una trama hay cosas que no tienen sentido, o contradicen las reglas o factores de la historia, o no explican algo o no muestran algo importante. Pongámoslos con este ejemplo. Okay, serie primera temporada, personaje muere. Segunda temporada, ese mismo personaje sale vivo. Y resulta que la explicación no es muy vaga o jamás se explica. Esa explicación que te faltó es el agujero de guion. Que también esto es una fuente de humor y entretenimiento donde se burlan de las películas clásicas o populares usando agujeros de guión porque en realidad los agujeros de guión en películas es, es de lo más normal. Digo, los ejemplos anteriores que di son películas que la mayoría acuerda que son buenas, pero es muy probable que si te sientas a analizar estas películas te darás cuenta de los miles de agujeros de guión que tienen. Entonces si los agujeros de guión son muy comunes, Cómo es que esas películas son aclamadas, o porque no he visto uno, o, o por qué he visto muy pocos. Hay personas que ponen que en realidad no deberían molestarnos este tipo de problemas, que no importan como muchos piensan. Pero yo digo, y si no es tanto si importan o no los agujeros de guión, sino que tanto importan los agujeros de guión, entonces en este video explicaré a qué me refiero con eso. Primero expliquemos por qué los agujeros de guion no deberían de importar. Y bueno, la explicación que se da para esto es simple. Todos al ver una película literal lo que hacemos es dejar de pensar en la realidad. Al final solo le haces caso a lo que dice la obra que estás viendo o escuchando. Es como un contrato, como muchos dicen. Otra razón de por qué los agujeros de guión no son muy importantes es de la razón por la que son creados, la razón por la que se dejan ahí y no se cubren, de por qué en medio de cuando escriben ese guión no se tapan o no se busca taparse. Más que nada porque escribir no es una tarea sencilla. No es una tarea sencilla crear una historia que sea llamativa, entretenida, que cumpla sus cometidos y... Yo escribí mis cortos, sí, y ayuda tuve, sí, y el trabajo de Minecraft el primer día de hecho fue en, en grupo, en, de, en un grupo de tres personas, así que nos ayudamos entre todos, y aún así esas historias son simples y pudieron ser muchísimo mejores, es más, agujeros de guión no han de faltar ahí, pero no me quejo, porque no, no es que sea fácil, y bueno, para la edad que tenía, pues menos... Y al final, pues la verdad, tuve mucha libertad creativa ahorita que lo pienso. La única limitación eran todos los sets de Lego que tenía en ese entonces. Pero eso solo es una limitación. En, en el cine, en la industria del cine, hay muchísimas limitaciones, aunque no lo parezca. Sí, yo sé que se pueden hacer cosas increíbles y que tienen todo el presupuesto. Pero también hay límites. Porque tienen que cumplir con masas y masas de gente y competir con otras producciones. Y necesitas una buena historia que sea genial para todos y pueda cumplir lo que tú quieras. Obtener todo lo antes mencionado sin crear huecos argumentales... No es muy fácil que digamos. Sí digo, muchos dirán acerca de los agujeros de guión de Duro de Matar. Pero esa película tuvo varias condiciones. Varias de las anteriores, de hecho. Su guión se reescribió unas cuantas veces, unas escenas específicas, un ejemplo es la de la escena donde la cúspide del edificio explota. Esa fue una escena que pidieron hacer, que estaba obligada, que tenía que pasar. También tuvieron escenas que improvisaron, que tuvieron que inventarse en medio de que grababan la peli, ya que al mismo tiempo de que estaban grabando la peli, no habían terminado de corregir el guión, no habían terminado de... ...de tener un guión hecho y derecho, lo cual está mal, de hecho no debería de pasar, pero pues les pasó... ...y todavía se les estaba acabando el tiempo, y los efectos de computadora eran pocos y muy básicos. Y escenas como la del helicóptero fueron grabadas en muy poco tiempo. De hecho la escena de los helicópteros fue grabada en dos horas, para una escena de ese calibre la verdad es poco tiempo... Bueno, básicamente que tuvieron un buen de problemas con el tiempo. Y aún con todo y agujeros de guión, fue un éxito. Porque el público siguió las reglas que puso la propia película. A lo que voy con esto es que no se escriben esas historias en base en qué es lo más lógico que pasaría solamente. Sino en qué quieren que pase. Qué quieren que suceda. Qué quieren que no suceda. O qué pueden hacer con lo que tienen. Pero jamás si eso es lógico o no. Hasta aquí todo bien, pero... Ahora, ¿por qué mucha gente cree en de verdad su importancia? Digo, al final muchos de los que critican esto de seguro ni siquiera notan en su experiencia esos agujeros. O si lo hacen, ¿por qué? Y bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay agujeros de guión que simplemente no se pueden perdonar? Más que nada los agujeros de guión que son realmente grandes y que pueden causar problemas son aquellos que afectan los otros factores de la película. Como por ejemplo agujeros de guión en los personajes. Los personajes no pueden actuar al azar. Necesitan explicar por qué hicieron esas acciones para que la gente pueda entender a sus personajes. Aparte de que los momentos de alegría, drama o tristeza no tendrían sentido y no funcionarían porque no conocemos a los personajes y no nos importan sus vidas ese es un agujero de guión que afecta a otras partes de la película y ahí es cuando ya importa, ahí es cuando la gente ya se da cuenta si información importante de la historia falta, simplemente se arruina la experiencia entonces eh, poder la suspensión de la incredulidad ya no sirve y por eso no veo la razón de por qué los agujeros de guión deben ser insignificantes. Ok, sí, hay unos que son errores pequeños que no afectan a la historia. Pero hay otros que sí pueden afectar a otros elementos de la trama. Y entonces ahí es donde la gente se da cuenta de ellos. Les importa. Y si les importa es porque los sacó de la película, los sacó de la experiencia, les arruinó la experiencia. Y entonces tu película se arruinó. Aparte, este esfuerzo se necesita en películas históricas o películas que están basadas en eventos reales, ya que aunque sí pueden tener algunos agujeros de guión que podemos perdonar, un agujero de guión que desinforme a la audiencia sobre el evento en cuestión de esa película, habla de que no está bien investigada, y si no está bien investigada, entonces obviamente estás desinformando a la gente, y entonces ya no es una buena adaptación. Y si estos agujeros de guión grandes existen, Muchos de ellos probablemente son causados por un guión mal hecho. Ejemplo reciente, la última película de Star Wars. Hay muchas personas que no les gustó el argumento de esta película por ser la secuela de una película hecha por otro director con otra visión, pero que su trabajo terminó siendo odiado y lo quitaron y pusieron a otro director con otra visión y con otras ideas. Y las cosas que ya había establecido el otro director tuvieron que ser quitadas, omitidas y para que gente fuera a verla o para que llamara más la atención tuvieron que meter a Palpatine y como lo hicieron repentinamente pues entonces agujeros de guión se crearon y cosas que se supone que se iban a responder se quedaron con agujeros de guión. Guión bien hecho es aquel que puede explicarse y entenderse bien y que pueda uno creer en la película y tenga el suficiente sentido para sentirse no real pero entendible y otra cosa importante es que la gente ve el cine de forma subjetiva, y los guionistas son distintos, unos más detallistas que otros. Y hay agujeros de guión que les molesta y otros que no, porque unos son más chiquitos que otros. Entonces, ¿los agujeros de guión importan o no? Dependiendo qué tanto afectan el resto de cosas en la película. Ah, ok, ¿y cómo sé que un agujero de guión afecta o no afecta? Pues bueno, eso tal vez tenga también que ver con cada quien. Si después de ver una película o serie, y te divertiste, emocionaste y eso, y ya termina y te percatas de que hay agujeros de guión que no notaste, perfecto, el escritor tuvo éxito. Pero si los agujeros de guión te distrajeron, te arruinaron la experiencia, o te pasaste riendo con tus amigos de los agujeros de guión porque es tan aburrida la película, entonces la película falló. Si gustan dejar su opinión en la caja de comentarios adelante, para más contenido como este, cortometrajes y más de estos temas relacionados, suscríbete. Ay, sí, por aquí. Ah, ah, ah, ah. En el episodio pf 12 se enfrentó a los bárbaros montando una palusa al lado, pero en la siguiente escena preciosa se encuentra sobre un árabe al lado, ¿podría explicarlo? Ah,